Artlist.io. Así de chispeo los de Oaxaca, calamía pública, o hermanito. Cuando hablamos de la calamia pública, así está la nueva constitución, pues, mijo. Así de chispeo los de Oaxaca, calamía pública, o hermanito. Cuando hablamos de la calamidad pública, metemos esta emergencia. Mucha expresión con las manos, ¿eh? Sí. ¿Qué va va ¿Qué va claro. ¿Qué no solo quería decirles que se suscriban a este canal ya seguiré haciendo esta mierda sus sus sus suscríbete, porque si no no me dejan dormir sus les que se suscriban a este canal ya I seguiré haciendo esta mierda sus, sus, sus, sus suscríbete.